Hola, aquí estamos, llegamos Estamos en vivo 17 de abril de 2003 Aniversario de Bahía de Cochino Lugar donde fueron traicionados los sueños de toda una nación Gracias por los que se están conectando ahí Víctor Moreno, saludos Guerrero. Comentaba Vitico que hoy es 17 de abril, o un día como hoy hace 61 años, se traicionaron los sueños de todo un pueblo con la traición de Bahía de Cochino. El mejor, saludos y bendiciones, saludos Michelito, El Mambí, La Máscara Callejera, buenas noches, Sandy, hola Sandy, bueno por estar ahí mi niña, saludos RTV, Ronnie, Osvaldo, Eduardo, buenas noches, Eduardito. Saludos, Montecristo. Saludos y bendiciones, Chile. Eh, sentarme bien, que tengo la butaquita. Maestro Centro Habana, aquí con usted. Gracias, Chile, por estar ahí. Presentes y bendiciones, Maestro del Buen Saber. Mm, Pototo, Rafael, Rosita, Raúl Lacanda, barriendo con la escoba. Kika, buenas noches. Sandy Soler. Vamos a dar like, Sandy. Gracias, Manuel García Martínez. Saludos, hermanos en Nueva Jersey. Saludos, hermanos. Nico MM. La gente de MM me dijo que era de ahí de de Lijaya. Que no me dijo que era de un. Sur, primera vez en vivo te agarré. Ronnie Abreu. Raniel de la Cruz. Miguelito Camacho. Julio, maestro desde Boca de Camarioca. Oiga, la gente Boca Monchito. Buenas noches, Monchito. Monchito duerme, hermano. Qué bueno que la gente de Cuba pueden ver la directa. Gracias a Dios por eso. Buenas noches, maestro Oscar García. Oscar García es Oscarito, tú eres Oscarito, Oscar García, ¿no? Buenas noches, 49. Mayra Marín, buenas noches, Mayra. Eh, Ultramaga, estoy aquí, saludos, saludos Ultramaga, un, un abrazo para Yuli. Y uno exclusivo para ti también. Eh, 49. 55. Señal, encapuchado, Miguel A. Pérez. Monchi, no duermo por la directa, no puedo. Oh, Tienes que tener cuidado con eso, Monchi, que te, te, te trastorna el sueño. La vez en diferido, no te preocupes, Raniel de la Cruz. Eh, Ronny Abreu, desde Ocala, te escucho. 55 personas conectadas. Eh, demos like, Sandy, perdonen que les repita tanto a Mauri Castillo, buenas noches Capucha, buenas noches a Mauri, Oscar García, no soy de Fomento, Fomento, Sandy Espíritu, ¿me estás viendo de Fomento o estás fuera de Cuba? Michael Castaño, like, Michael, Michael, tú me dijiste que eras un dinero ¿verdad? Sixto Portales, saludos hermanos, saludos Sixto, aquí desde Canadá, Alexey Abreu, por pimpa para si no te puso el link para entrar. No, no me lo puso. Entró la directa, se llevó a la gente para allá y nos dejó como vestido sin bailar, mis saludos, Big man, grande, tengo una pregunta, conoce a Reinaldo Trabajo en VA, no, no sé quién es Reinaldo Trabajo, buenas noches, Yolanda Monte, no sé quién es Rolando Trabajo, saludos y bendiciones desde Texas, profe, somos de Holguín, profe, eh, gracias, la gente de Holguín, Michael Castaño, sí, Mayarini, Caro desde Miami. Ahí fue, de ayer era donde era Perilla, ¿no? El, ¿Cómo se llamaba el, el ingeniero? Perilla, ¿no era? Periche, Perilla. Saludos, profe, lo amo. Chencha la Gambá, asa, cómo catalizamos la idea, maestro. Hablemos de Aurelio Valdor, Michael Castellano, Presilla, exacto, Presilla. Ven acá, es verdad que desmantelaron la planta de Niquero, es verdad. Pues que ni, ni quiero, ni caro, ¿no? Ni caro, si sí, la desmantelaron. Buenas noches, ¿conoce a Manatí en las Tunas? Claro que conozco a Manatí. Sí, señor. El ingeniero Presilla que puso a dar la fábrica. Exactamente. De, de ahí es la película la lengua de pájaro. Paz Presilla. Sí, señor. El hombre que salvó teóricamente el comunismo en Cuba, no había ni un medio. Saludos hermanos desde Tampa, Don Pepe. Eh, yo soy de Puerto Padre. Gamba, saludo desde Profe Campeón, ya su mensaje está dando de qué hablar cuando los perros ladran es porque estamos cabalgando. El Mambí cerrado gracias. Eh, recordemos el primer hermano cubano a otros por favor. El PP de Actionville desde la carretera de los Estados Unidos. Un saludo para ese hombre que con el timón y la próstata desbaratada paga la comida de su familia. No saben lo que ustedes están manteniendo. Saludos de West Palm Beach, libertad para los presos políticos. Raúl Abreu, Miguela Pérez, ¿qué sabe de Manatí, de las Tunas? Eh, bastante. Eh, ¿Puede decirnos cinco estrategias para lograr la libertad de Cuba? Claro que sí. Bendiciones y dame, Hernández, te voy a decir. Y, y Elio Mariachi, Elio Mariachi. Bendiciones. Deja ver si puedo saludar a las personas. Y todo el mundo quiere que los saluden y yo quisiera saludarlos a todos. Para el de Cuba. Maestro, puede decirnos sé, de la NPC de Cuba. Eh, yo soy Santiaguero, hermano. Monchi, tú, ah, sí, me dijiste, si sí, tú eres el de Asencio de Asensio, el tres veces padrino más, así mismo capucha la vida sobre las ruedas. Es una vida terrible, es una vida de un perro. Terrible. Eso es dando brinco el día y noche. Increíble. 81 personas conectadas, tenía 83, se fueron dos, ya vendrán siete, desmantelaron las parques los que no dejaron invertir a nadie, quedó una miseria en ese pueblito que fue tan próspero, increíble. ¿Este es el comunismo, Sandy? ¿Tú le vas a pedir al diablo bondad y amor? ¿Es imposible? Saludos desde Craison, este usuario. Buenas noches, capucha, ya aquello está sin luz y el Canel asesino está asustado todo se... ¡Ay, mi hijo! No me digas nada, ¿para qué? Esto está muy cerca, yo creo, de dónde está esto patrón? El Pepe, Carlos López... Eh, maestro, usted se fija, usted es el youtuber que más la gente le gusta que lo salude. O sea, que a mí me gusta saludar a la gente o la gente me saluda a mí. Ya le dije a Alain que está transmitiendo. Dejen a Alain tranquilo, Alain tiene su vida y su cosa. Alain, Si Alain representa los intereses, voy a hablar del tema de Alain ahora aquí. Es que si me pongo a hablar de nadie, la gente quiere que le hable, después se pone celoso Después me escriben, ay, pero usted no habló de mí, tiene mucha empatía con sus seguidores. Eh, Renier de la Cruz, Gavilla, José López, José Sanjudo, Joséito, gracias, Sandy, porque todos queremos al profe, gracias, Sandy. Pregúntele, Craycion, sección 1 de la MCGT hay en Cuba no hay agua ni para aflochar los inodoros. Mercedes Hielo, saludos. Todo es, en buena con el, todo es en buena con el muchacho. Eh, no tienen combustible. José Cárdenas, Miguel Antonio Pérez o Alberto Pérez, no sé. 94, me faltan 6 para arrancar. 100 personas conectadas ahorita. Les voy a explicar del tema del paparazzi. 94 personas conectadas. Maestro, de un toque de la condición de 40. La condición de 40 hay que re, revisar eso, hijo querido. Te voy a explicar ahora porque están perdidos sin combustible ni reservas de divisa. Se me fue, está a los seguidores les gusta que usted los salude claro, Miguel, Antonio Pérez, eh, Liborio, Constitución de 40, José Sanjudo, eh, Tere, Tere, Tere, Juan Cruz, ¿no? Tere, Juan Cruz. Eh, les voy a explicar algo. Saludos, buenas noches, Tere de la Cruz, Víctor Moreno, Rosa Cubana, buenas noches. Rosa Cubana, tú no eres la que siempre andas haciendo Uber, ¿no? ¿Eres tú, no? O tú eres la que eres de, de ahí, de la zona de, de Estados Unidos, me dijiste. Cuando estén son personas, 96, entraron 6 de un leñazo, esto lo bueno el Internet. Víctor Moreno, Jorge Cárdenas, maestro que tú crees que venga ahora, saludos Maestro Ilustre Pérez Quintero Ríos ahora vamos a hablar de eso, deja que lleguemos a 100 personas, 100 personas exacto me perdonan si no puedo saludar a los demás, pero bueno, los llevo a todo en mi corazón y después con calma yo los leo la vida de... la vida de un personaje que se dedica a estas cosas no es tan jamón como la gente cree hay que sacar tiempo para todo y el día nada más tiene 24 los de los cuales por lo menos 8 son para dormir y otras 12 para trabajar. Yo te puedo imaginar qué margen te queda. 12, y 8, 20. Te quedan 4 horas para interactuar con tu gente y para atender a tu familia. Muchas gracias, Elio Mariachi, por ese super chat. Hay un señor que se llama de apellido Ricardo Pérez que me hizo un super chat. Me donó un, un generoso super chat de esta tarde y por la luz no lo pude ver. Quiero agradecerle por ese super chat que, que donó no por la cantidad, sino por el valor, no importa todo se acepta y todo es bienvenido lo que pasa es que no lo había hablado porque la luz, el teléfono lo tenía contra luz y no pude ver su nombre, pero gracias él me, me preguntó algo de la teología y cuando esté ahí, por favor, si está conectado que me pregunte para tocar el tema eh, a ver, vamos a empezar me preguntaron primero qué fue el tema del paparaxi, luego, que creo de la crisis que está viviendo Cuba hoy, y después cinco estrategias para acabar con la tiranía. ok Vamos a empezar con el tema del paparaxi. El paparaxi tiene dentro de la lucha política un historial de pertenencia. Ahí están sus fotos y no que las haya sacado Taola. Ahí están las fotos de él con una boina, con el Che Guevara. En el concierto de Canel, sus orígenes fueron ahí. Se han corrido los rumores de que el muchacho tuvo vínculos con el comunismo. A todas estas, yo no arbitro ni a favor ni en contra de él. Yo cuento la historia. Ahora sí, muchas gracias, Leon, Leonard, por tu super chat. Ahora sí, el paparazzi es miembro de una agenda y fue enviado a los Estados Unidos su envío y su agenda es con un solo propósito impedir y obstaculizar a cualquier costo el factor determinante de la lucha del pueblo Cuba, que es la unidad eso, eso es lo primero, si él es parte de esa agenda yo no estoy diciendo que lo sea entonces, él nunca va a permitir que una persona con este tipo de mensaje Utilice una plataforma que tiene 300 y, y, y pico mil seguidores. Perdón, que casi todos me ven desde Cuba. Porque todo el público de Alain es de Cuba casi. Me van a dar la plataforma para que yo haga llegar este mensaje. Es imposible. Entonces el otro día entró a la directa. Pidió el link. Dijo que sí. El tocorón estaba moderando. Y cuando llegamos allá, que nos fuimos para allá. Que se fue toda la gente de nosotros para allá. Entonces él... Dijo, aquí está, que dicen que le encapuchado capuchado que era un mensaje de la influencia, pero se fue tras el chico. No lo condeno por el trabajo que está haciendo. No sé. Ahora, si él representa los intereses de una agenda preparada, él nunca me va a permitir utilizar su plataforma, ni él ni nadie. Acuérdense de algo. Si ellos no son patriotas y ellos están detrás del dinero, Jamás me van a abrir su espacio aéreo para que vuele el avión que trae mi mensaje. Eso es imposible. Y van a cerrar filas entre todos para hacerme un bloqueo en las redes para que mi mensaje no llegue a ningún lado. Las únicas personas que pueden hacer que este mensaje camine son la gente que se va sumando aquí, que lleva tiempo conmigo aquí. Entonces, el hecho de que él haya usado mis directas y haya usado mi mensaje de unidad y haya convocado a esa unidad eso no lo hace buen patriota ni mal patriota puede ser una estrategia del G2 o puede ser una intención sana de un hombre que quiere la libertad del pueblo de Cuba pero al final al final del día la obra de cada cual revelará cuáles son las intenciones de su corazón y cuál es la posición que toma con relación a la causa hay que aprender del que más sabe en el universo, Dios. Engañoso y perverso es el corazón humano. ¿Quién lo conocerá? Solamente yo, Jehová, que escudriño en los corazones y traspaso el alma hasta los huesos y el tuétano y saco las intenciones más oscuras del corazón. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, mas yo miro el corazón. El único que sabe lo que hay en el alma humana es Dios. Yo no lo acuso ni de agente, ni de buen patriota, lo defiendo. Hay que esperar que al final del día, la obra de él, la mía, y la de todos los que aquí nos erguimos como paladines y aladí de la libertad, demostremos con nuestros hechos cuáles son nuestras intenciones y a dónde nos conducen esas acciones. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque yo sí sé cómo funciona el enemigo. Yo recuerdo que en los días que él estaba en Panamá apareció una camioneta filmándolo diciendo que aquí había una rata, que ellos lo venían a buscar. Y eso puede ser con dos intenciones. Puede ser la seguridad de Estado que le está preparando una cobertura mediática contraria para que la gente gane con él confianza. Y puede también ser la seguridad del Estado que lo hace para crear en la gente que confía en él la desconfianza. Al final del día, esta gente son muy ladina al trabajar y nadie sabe cómo funciona el comunismo. La capucha sí sabe, porque mira, muchas veces hay en la oposición un opositor que es puro y limpio y que su lucha es la verdadera. Y hay 40 que son infiltrados y su lucha es la mala. Entonces cogen a los malos y los meten presos. Mira cómo funciona el EDO. Los meten presos. Entonces, al que es verdadero y bueno, que lleva una lucha frontal que merece estar preso, lo dejan en la calle. ¿Sabes para qué? Para que la gente diga: mira, fulano, mengano y ciclano, que nosotros dudábamos, los metieron presos. Estos son los verdaderos opositores. Estos no son chivas infiltrados y el que creíamos que era el, el, el verdadero patriota, se quedó fuera. Por, por algo será. Y entonces, ¿quién empieza a regar la bola? Los mismos opositores que están en libertad y que muchos son agentes del G2 para sembrar un estado de opinión dentro de la oposición. Yo conozco cómo funciona eso. Entonces, hay que ser muy meticuloso, muy cuidadoso, muy metódico, muy suspicaz y hay que tener mucho tacto a la hora de confiar aquí en nadie, ni tampoco de hablar de nadie. Yo digo que al final del día, la obra de cada cual revelará los propósitos e intenciones de su corazón. No meto la mano en la candela por el muchacho, tampoco lo condeno. Si él es un agente con una agenda, él no me va a dar su espacio nunca. ¿Ok? Así que tienen que tener mucho cuidado con esto. Porque aquí nadie sabe quién es nadie. Ahora sí les voy a decir algo. Nunca, escuchen esto, nunca la seguridad del Estado va a llamar a sus pilas a un hombre que le diga al pueblo de Cuba que se lance a las calles. Porque el mayor peligro que enfrente esa tiranía es que la gente esté en la calle. De ahí el eslogan las calles son para los revolucionarios. ¿Por qué? Porque un pueblo en la calle es la demostración inequívoca del descontento social contra un gobierno. Es la imagen visible. Por eso hicieron tanto énfasis en los días de julio de apoderarse del malecón y no permitir que la gente y la rebelión llegara hasta allí. Había que desalojar el malecón a toda costa, porque el malecón habanero es la imagen frente al mundo. Ahí donde ha desfilado siempre todo el pueblo combatiente en todas sus marchas, en la tribuna abierta, en las piraguas, y en toda marcha a favor del régimen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Nadie va a mandar a nadie a que se lance para las calles. Porque el verdadero chiva te dice, no, quédate en la casa, no hagas esto, no hagas aquello. A no ser que sea por una razón inteligente. Hay que tener cuidado con esto. Entonces yo no espero nada del muchacho. Si un día me invita a su plataforma, yo voy y doy mi mensaje. Ni lo acuso, ni lo exonero de culpa. Ya te dije, el conflicto que tienen entre ellos no es conmigo. Y voy a dejar clara mi posición. La directa mía de la tarde. Es de un compromiso con el pueblo de Cuba. Yo no tengo compromiso aquí con nadie. Pero tampoco voy a caer en el juego de nadie. Ahora en ese y lleva que tú me dijiste, que dijo el encapuchado, y yo te respondo y tú me respondes, no, conmigo no hay nada de eso. Eso es para chanchulleros, aquí no vine a nada de eso. Yo dejé clara mi posición con relación a un comentario que alguien hizo de mi persona. Y sobre la base de ese comentario, yo hice un análisis de lo que es la lucha política y el respeto que hay que tener aquí con el exilio histórico, que ha sido el baluarte de la libertad y del dolor fuera de la tierra cubana, y del presidio político cubano, que es lo más digno y glorioso de todos estos años de lucha. Sobre la base de eso, dije que había que hablar con propiedad y con respeto cuando se daba la imagen, frente al mundo, de ser un vocero del pueblo de Cuba. Porque, por lo que tú des a demostrar al mundo, van a juzgar nuestra lucha. Por lo tanto, hay que tener mucha ética y mucha decencia a la hora de hablar, sobre todo cuando se trata del pueblo de Cuba, que ha soportado la más bárbara e inhumana tiranía en 64 años. Esa es mi posición. Ahora. Alguien me dijo cinco estrategias de lucha para tumbar el comunismo. El comunismo no se tumba, les voy a decir algo, señores. El comunismo no se tumba desde las calles. El comunismo no se tumba un pueblo solo luchando sin organización contra un régimen que lo tiene todo y que todo lo tiene minado y controlado. Mira, te voy a explicar cómo funciona, mira. Les voy a enseñar algo, mira. Cada cubano, cuando nace, desde que llega al hospital, que le hacen la historia clínica de nacimiento, desde el primer día que gritó en este mundo, el comunismo lo tiene controlado. Cuando llega a la escuela le van haciendo un expediente. Cuando él termina la secundaria, le hacen una copia de ese expediente, se lo mandan a la seguridad del Estado, al archivo central del mismo A ver, Sandy, la muchacha de Mayarit. Taca, taca, taca, taca, taca. Un acto político tal día, ra rao, rao. 50 efeméricas, 400 distintivos. Era jefe colectivo y todos los días daba un comunicado y, y una pionerita excepcional. Esta es la que necesitan ellos, porque este es fiel. Ahora viene el encapuchado, un descarado, un sinvergüenza, un ladrón, un ratero, un no sé qué, no sé No, este no me conviene. Este no me conviene porque esto es contrario a lo que yo busco. A mí la que me conviene es Sandy, o Michelito que está ahí, o el Chile, que son patriotas convencidos del comunismo. Entonces, esa es la primera cosa. La gente habla aquí de que el comunismo se acabó en los, en los países comunistas por la acción del pueblo. Eso es mentira. Yo te voy a hablar de un, de, de un caso muy cacareado en la presa, en la, en, yo te voy a hablar de un, de un caso bien cacara, cacareado en la prensa occidental de un personaje que han hablado mucho de él que no le quito su espíritu patrio pero la historia que cuentan no es así mira la llamada revolución del terciopelo que dio al traste con el comunismo en la república de checoslovaquia es una verdad contada a medias y sacada del contexto primero que todo te voy a explicar mira esa revolución de terciopelo no tiene sus orígenes en ese momento en que se caía el muro de Berlín y que la URSS era azotada por los vientos de la glasno y la perestroika. En los días de Mijair Gorochoa. Eso es mentira. Eso comenzó en el año 1968. Escuchen bien, para que mañana no me vuelvan a preguntar, porque la gente me dice, oiga, hable de esto. Eso empezó en el año 1968, cuando Alexander Dussek el primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia fue elegido para el cargo. Él empezó en ese año una reforma política social dentro de una tendencia liberal en el Partido Comunista, porque él era un político y un escritor, si mal no recuerdo. Y entonces el pueblo de Checoslovaquia salió a las calles a protestar y a pedir libertad, y a medida que el pueblo de Checoslovaquia iba cogiendo poder en las calles la unión soviética y los países comunistas de la región no le combinó e invadieron Checoslovaquia en el 68 y acabaron con la, con la, con la llamada primavera de Praga ok y cogen a este hombre lo meten preso y lo exilian ahora escuchen esto ahora cuando comenzó la llamada revolución de terciopelo no la dirigió Václav Havel desde la calle hay otro error aquí en el año 1993 Václav Havel fue elegido primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia y estuvo desde el año 93 hasta el año 2000 hasta el año no, 1993 estuvo en el año 1993 como presidente de la República Checa y después, después pasó a ser perdón a ser el primer ministro de la República Checa cuando se separó en dos pedazos, pero él pudo liderar la revolución de Terciopelo porque Alexander Dussek, aquel hombre de la primavera de Praga, que había sido el primer secretario del Poliburó, vino a apoyarlo y tenía contacto con el Buró político que en ese momento gobernaba la República Checa, en los días que caía el muro de Berlín y se, se integraba la UR. Y entonces, con el apoyo que él tenía en la Fuerza Armada, que lo conocían desde aquella época, apoyó al dramaturgo Vlaka Havel y tumbaron el régimen comunista con el apoyo del ejército, el apoyo del, del poliburó que conocía Alexander Dussek y también con el apoyo del pueblo. Entonces Baclás Havel pudo llegar a gobernar el país y después se picó el país en dos pedazos. Eslovaquia cogió por un lado y la República Checa cogió para otro. Pero no es que... No es que los muchachos en Trabana sin poder político, sin poder militar, sin ropa, sin zapatos, sin recursos, van a tumbar el gobierno de los Castro, que lleva 60 años ahí, con una maquinaria represiva, que es dueña de todo, unos muchachos que no saben de política, no tienen ningún apoyo militar, ningún apoyo a las organizaciones de masa, ni de nada. Un poco muchachos a la desbandada, tirando piedras por el hambre de los apagones. Eso es una locura aquí. La, la revolución de Terciopelo no tiene su origen cuando Baclá el disidente comenzó su lucha en los días que caía el muro de Berlín. Eso tiene su origen en la primavera de Praga, en el año 68, cuando Alexander Ducek, que era el secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia, comenzó una serie de reformas, se tiró el pueblo para la calle y a, a la Unión Soviética no le convino. Entonces con los países del eje invadieron Checoslovaquia y acabaron con las rebeliones. Tiempo después, cuando ya venían los vientos de perestroika soplando, y llegó Black Havel, un, un dramaturgo famoso del país, se dirige como disidente político y sale a las calles. Comienza un, a, a reclamar reformas porque ya todo estaba, Europa del Este estaba convulsionando completamente. Ya en el 89 el muro de Berlín había caído y ya Gorbachev del 86 venía con el glasnio de la perestroika minando eh, el mal del Imperio Soviético. Entonces ya aprovechan los disidentes y salen organizados apoyado con el dinero de Europa Libre y con la figura de Alexander Dusek, este hombre de la primavera de Praga que tenía contactos en el buro político completo de la Checoslovaquia y del ejército si no, no se puede caer nada y si tú lo dudas, mira lo que pasó en Venezuela, 9 millones de venezolanos en las calles, Guaidó creó un gobierno paralelo, le dieron el dinero le metieron sanciones a Maduro el parlamento se quedó fiel lo nombraron lo, lo presidente interino y qué pasó dos gobiernos paralelos pero la fuerza armada y los cuerpos de inteligencia se quedaron al lado del dictador y maduro sigue ahí y guaidó es cosa del pasado imposible el comunismo en cuba no se puede caer de ninguna manera no se engañen que nadie los engañe aquí aquí la única manera que hay para que eso afloje es es que esta misma crisis económica que están viviendo ahora que está terrible que por cierto, el comunismo es una desgracia porque me mandaron imagen de Estados Unidos. Me dijeron que en Estados Unidos, en el sur de la Florida, no hay gasolina tampoco. No vayan a creer que es en Cuba nada más. Me dijeron que allá no había, las gasolinas estaban sin gasolina. Había miles de gente haciendo cola para comprar gasolina. Porque esa es la nefasta obra del comunismo. Donde el comunismo pone los pies, no nace ni la hierba. Son pocos caballos a tila. Entonces, lo que puede pasar en Cuba es que una... Yo analizo los escenarios probados y probables a la luz de lo que yo he vivido conozco allí y sé cómo funciona la sociedad el, quien tiene que liberar al ejército en Cuba aquí hay un error, el ejército nunca va a liberar al pueblo de Cuba ¿por qué? porque si la fuerza armada se vira a algún grupo militar y el pueblo no se tira a las calles lo fusilan porque entonces se van a enfrentar al delito de insubordinación al poder y al mando traición a la patria y un delito que es más grande que el de sedición el delito más grande que hay en Cuba en el Código Penal no es sedición, no han aplicado el otro que viene atrás es rebelión es peor el delito de rebelión es castigado con la pena de muerte en Cuba por fusilamiento que desde el año 92 está en Mora y que la han aplicado selectivamente a algunas personas pero no la han abolido, está ahí y el concepto de ellos es que la van a usar cuando tengan que usarla para defender su revolución socialista. Y ese mensaje no es para el pueblo, porque ellos no van a fusilar a Ferrer, porque Ferrer no tiene ningún poder en la sociedad cubana, excepto su posición moral. Eso es un mensaje para los militares, no para el partido que no tiene poder, el partido no tiene las armas, ni el Minin tampoco tiene fuerza en Cuba. El Minin lo único que tiene son las Griffin de la Guardacostas, algún helicóptero de Guardacostas, y los cuerpos de inteligencia, que, que con eso no se tumba una tiranía, ese mensaje para la fuerzas armada que son los que tienen las piezas de artillería, los helicópteros, los aviones de combate, las armas y los hombres sobre las armas. Ese mensaje para el ejército. Y el ejército en Cuba es más preso que el pueblo. Quien único puede liberar en Cuba, al pueblo de Cuba? es un pueblo entero lanzado para las calles ya el pueblo en las calles con varios días en las calles los militares entonces se sumen para qué para obligar al gobierno a que se vaya o vaya preso pero ya el pueblo en las calles cuando el militar sepa que ese pueblo que está ahí no va a volver atrás y no le va a permitir que sofoquen la rebelión pues si no los matan a todos eso es una cosa más complicada de lo que la gente cree no es salir por ahí a volar, no, no, no, no es que yo tenga ganas de ser piloto y me monto en el primer avión. No, no, no, hay que saber, leer instrumentos, hay que saber, hay que saber de corrientes de aire, hay que saber principios de física, hay que tener buena preparación física, emocional, hay que tener buena visión. Un ciego no puede pilotar un avión. Hay que conocer las leyes de la aerodinámica, hay que tener control visual para saber calcular las distancias porque a esa velocidad cualquier cosa, tú la ves chiquitica así o es más grande o más estrecha mil cosas que, que tú te crees que es montarte en el avión y salir a volar porque tú estás emocionado y lo mismo pasa con esa tiranía ahí todo está controlado hoy no hay combustible en el país pero el ejército lo tiene todo y la policía ¿para qué? para, para mantener la tiranía y mañana se quedan sin plata y venden un hotel para, para pagarle a la para el minin que son los que los mantienen a ellos y ahí los van vendiendo todos... hasta que se queden en la ruina hasta que se mueran o se no es tan fácil como la gente cree cinco estrategias no es así aquí lo que hay que hacer es aquí lo que hay que hacer es primero organizar a todo el mundo para que haya un equilibrio de fuerzas políticas yo les voy a explicar una cosa las fuerzas militares no tienen ningún peso si no están controladas por las fuerzas políticas. Por eso el presidente de un país es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Porque el poder más grande que hay en una sociedad no es el poder militar, es el poder político. ¿Por qué? Porque los políticos son los que tienen la aprobación social y son los que tienen las leyes bajo su, bajo su poder y también tienen... La constitucionalidad, porque hay una constitución que dice cómo se va a gobernar un país. Y dentro de esa constitución, aquí adentro está el ejército. Y están los tribunales aquí adentro. Y está el poder del presidente aquí adentro. entonces el presidente gobierna por el poder que le da esto, que es la carta magna. Y todo el mundo tiene que estar dentro de lo que esto establece. Y el poder más grande de la nación, esto se lo da el presidente. Y la forma de gobierno. Entonces el poder más grande que hay en una nación es el poder político. ¿Entienden? Entonces, primero que todo hay que crear una fuerza política. Para luchar contra la fuerza política que hay allí. ¿Entienden cómo funciona? Y eso tiene que nacer del liderazgo. Y los líderes se tienen que sentar a conversar. Un matrimonio cuando tiene problemas se sienta a conversar. A ver qué problema está afectando la relación y la familia y por eso que los matrimonios fracasan y se destruyen porque las parejas no conversan y se van acumulando los problemas y los problemas y los problemas y llega un momento que los problemas pesan tanto que ya la gente dice no, ya no vale la pena salvar el matrimonio, ya no vale la pena, ¿por qué? porque como no conversaron entonces los problemas se acumularon, lo mismo pasa con el exilio. que hay 500 problemas acumulados. Y uno de los problemas que hay acumulado es. Que. No se concibe cuál es la forma de lucha. No se sabe cómo se va a luchar. Unos quieren que se luche pacíficamente. Y otros quieren ir a la lucha armada. Y esa fuerza política fragmentada. Es muy débil para luchar. Contra el bloque monolítico ideológico del partido comunista. Que tiene debajo de su mando a la FARC, al MININ, a la CTC, a la FMC, a los CDR, a todos los sindicatos, a la OJC, a la FEN, a la FEU, a la OPJM, al Cuerpo de guardabosques, a los Guardafronteras, a los Guarapitos, al Club de Cazadores y a cuantas organización, salga allí que tiene que estar bajo el liderazgo. Del Partido Comunista. Entonces, todo ese bloque monolítico político, donde no te permiten mover en la sociedad porque todo lo tiene controlado él. Si te vas a mover dentro de las mujeres, ya está la FMC. Si te vas a mover en cualquier centro de trabajo, ya está el sindicato. En el trabajo que sea, los trabajadores tabacaleros, la industria deportiva, los del turismo, los de la FAR, los del MIRIN, la agricultura, todo está controlado. La NALA controlan ellos. Todo lo controlan ellos para que la sociedad no tenga ninguna posibilidad de colarse, para que la sociedad civil no se cuele. Entonces en ese bloque monolítico, ahora suman el poder económico. Toda la economía es de ellos, todos los bancos son de ellos, y todo dólar que entra allí entra por su mano y todo el que sale, sale con su consentimiento. Entonces, tienen el poder político, tienen el poder económico. Entonces hay un exilio que no tiene ni poder político, ni poder económico, porque no hay un peso recogido. ¿Con qué va? Con, sin dinero, ¿qué carajo va a hacer en este mundo? ¿No estás viendo a que Salcedo dando gritos porque no hay para comprar una lata su caprieta? Entonces te vas a bajar, Daniel que Salcedo se va a bajar contra la seguridad del Estado, que tiene todo el apoyo del Partido Comunista, de todos los cuerpos represivos, de todas las organizaciones políticas y demás en la sociedad comunista, y encima de eso el dinero, las cárceles, los jueces, los fiscales, los policías, los perros. Y los chivatos, ¿cómo te vas a bajar con eso? ¿Te das cuenta por qué no se puede lograr nada? Porque aquí hay una ceguera política enorme. O se que crear un bloque político unificado en el pensamiento y en la acción. Donde todo el mundo busque un objetivo y vaya todo el mundo hacia una sola dirección. Es como, para que tengas una idea, en el mundo antiguo, las máquinas de asalto, las máquinas de guerra... Había una máquina grande que la montaban en un carro de ruedas que le ponían un tronco adelante con una punta de acero, eso se llamaba ariete, entonces un cuerpo de soldados arriba lo tapaba con los escudos para evitar que de la, de la llanura de la, de la muralla tiraran o piedras o flechas o lanzas, agua caliente o chapapote o brea o miel hirviendo. Entonces mientras esta gente cubría un trabajo en equipo, nosotros empujaban el ariete para tumbar la puerta. Entonces cuando tumbaban la puerta, entraba el ejército, tomaba la ciudad. Pero yo empujando por un lado. ¿Tú te imaginas que estemos en un ariete ahora, sitiando al Partido Comunista? Y, y voy a citar nombres, y yo empuje para allá, y Sandy Soler empuje para acá, y Michelito empuje para abajo, y el Chile empuje para arriba, y Rosa María empuja diagonal, y el otro horizontal. ¿Para dónde tú crees que coge el ariete? ¿Para dónde tú crees que cogería el ariete? ¿Qué dice la física sobre la suma de las fuerzas encontradas? Dice la ley de la física que la suma de las fuerzas encontradas mantiene a la masa estática. ¿O no? Ese no es el concepto de la suma de las fuerzas encontradas según la física. ¿Por qué tú crees que un edificio se queda donde está? Porque es la suma de las fuerzas encontradas. Porque una fuerza va para allá y una tira para acá y una va para allá. Y entonces todas las fuerzas encontradas... Es un concepto filosófico pero es real. Todo en la vida tiene que ser analizado a la luz de la filosofía que recoge dentro de su saber la ciencia, el arte, la cultura, la sociedad, la religión y la existencia propia del universo. Eso es la filosofía, un conjunto de ideas basadas en la ciencia y en las humanidades que forman una teoría social. Entonces, la suma de las fuerzas encontradas, según la ley de la física, mantiene la masa en el mismo lugar. Entonces, si todo el mundo coge para todo el lado, y eso es la suma de las fuerzas encontradas, ¿a dónde tú crees que puede llegar la lucha del pueblo de Cuba? ¿Le pasa como en el ariete que no se mueve, no va para ningún lado? ¿Entienden? Ahora dice la ley, la suma de todas las fuerzas en una sola dirección, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Mueven, ¿mueven la masa? ¿O no? Cuando un carro arranca el motor, ¿cuál es la rotación del motor? Hacia la derecha, ¿verdad? Asimismo tiene que rotar la transmisión y el diferencial tiene que rotar así. Entonces en esa inversión de la rotación se cambia la masa y el carro avanza. Pero dime tú que el motor coja para acá y la transmisión coja para acá. Y entonces eh, eh, el diferencial coja para arriba. ¿Qué pasa con el carro? Empieza a temblar tí, taca, taca, taca, hasta que se desarma. Y eso es lo que le ha pasado a esta posición. Cada cual coge para su lado y hay una oposición desarmada. Por eso que esto no llega a ningún lado. Porque Juana dice, vamos a hacer una marcha. Y el otro dice, no, no, yo, yo voy para el Parlamento Europeo. Y el otro, no, no, no, espérate, yo voy a protestar allá porque a Xiomara, Ruiz y Urquiola no la dejan entrar a Cuba. Y yo, no, no, no, yo a mí no me interesa eso, yo voy a recoger dinero para los presos políticos. Y entonces después te dicen ellos, no, no, porque aquí no hay que unirse. La unión está en la causa común. Eso es mentira. Esa es la obra del enemigo. O sea que aquí no hay que unirse. La unión está en la causa común. ¿Ves, ves este? ¿Ves este? Esta libreta. Si yo cojo y empiezo a arrancarle las hojas. ¿Hay causa común? Claro. Todas son hojas de una libreta. Pero no son una libreta. La libreta es cuando tú las juntas todas. ¿Te das cuenta cuál es la filosofía? Esto. La causa común. Todas son hojas de libreta. Arráncala. ¿Y sepárala? ¿Son hojas de libreta? Sí. ¿Es una libreta? No. ¿Son opositores? Sí. ¿Pueden luchar por la libertad? Sí. ¿Hace algo su lucha? No. Porque la lucha es la unidad y ellos no están unidos. Ya respondí la segunda pregunta. ¿Cuál pregunta más hay? ¿Hay otra pregunta por ahí? Háganle caso a la capucha, que la capucha lo analiza a toda la luz de la filosofía. Y es verdad que es como yo digo. Es como yo digo. Otra pregunta. El chat, por favor. a ver qué pasó aquí. Maestra Cuba está escuchando al Titán. Esto se está poniendo bueno. Bendiciones a Oscarito querido me quiere tanto. Gracias por ese amor, Oscar. Eh, díselo tú que tú sabes, capucho. Te espero hoy en mi directa. ¿Quién es? Orlandito TV. Orlandito, ¿a qué hora vas a transmitir? Pónmelo ahí, Pipo, a ver, pónmelo ahí. A qué hora vas a transmitir. Para ver si corto este, me voy contigo. Maestro puede hablar de Ciro el Grande. Eh, estuve leyendo algo de Ciro hoy, pero no tuve tiempo. Pero voy a hablar de Ciro en estos días tranquilo, Ah. Está por ahí la persona que me preguntó sobre Dios. Mira a ver si está Ricardo Pérez, un muchacho ahí. Hola maestro, maestro, manifiesto político, empiezo a las 9.30 pm. Orlandito, ¿qué hora es por allá? Pónmela ahí, por favor, que no sé qué hora. Yo tengo una hora de diferencia contigo. Creo que el ejército se puede unir al pueblo haciéndole un llamado constantemente. Claro que sí, sin palabras hermano, pero Monchi... Monchi, ¿tú crees que la capucha está aquí chupándose los dedos y comiéndose los mocos? Yo sé lo que te estoy diciendo, viejo. Y para que todo eso se logre, tiene que haber sentido de pertenencia. Nos tiene que doler el dolor del pueblo de Cuba, valga la redundancia, y tenemos que ser patriotas. Sin patriotismo no se puede salvar a la patria. Y la condición del patriotismo es in inherente a la vida de un ciudadano. Se puede ser muy patriota millonario, y se puede ser muy ruin sin un centavo. Hay que ver lo que pasa. Ellos están viviendo... Muy... En cualquier momento hay un estallido social otra vez. El enfoque principal, lo primero, que, lo primero que tiene que haber es... Que en vez de irse a la finca de Eliezer Ávila a comer... puerco asado. Y a, a pasar una tarde... Debería le hacer Ávila comprar un puerco con yuca, preparar unos tamales y, de, y mandarle una invitación. Se le invita al señor Alexander Oteola, a la señora Rosa María Payá, al señor Milanés y a todos los influencers de YouTube, a que nos juntamos a conversar en nuestra finca, eh, a Ávila Farms por el bien de Cuba. Eso sería genial. Si eso pasa, el comunismo empie... le entra la diarrea a Diaz canel en La Habana. Porque aquello se acaba cuando se unan los que tienen dinero. Eso es sencillo. El león come ahí porque los news están huyendo dispersos. Y mientras estén dispersos huyendo, el león los caza fácil. El día que venga la manada entera con la mano de tarro, se le acabó la vida al león. Más claro el agua. Claro que sí. Ah, no, sí. Está... Claro, el pueblo cubano unido. Orlandito TV, ¿vas a transmitir por YouTube? Sí, Orlandito me espera. Orlandito no me has escrito nada. No sé qué me has puesto ahí Orlandito, no sé nada. Sí, pero Luis López, Luisito, nosotros no hacemos nada con denuncia, ¿para qué? Si ya sabemos todo lo que hay ahí. Tú te vas a levantar, Luisito. Yo, yo, te, yo pongo el ejemplo siempre. Sí. Nos casamos, una mujer y yo. Preparamos el ajuar, los anillos, los padrinos, las damas de compañía, las damitas que van a tirar los pétalos de rojo, el cura y los padrinos y los invitados. Hicimos las fiestas, ¿verdad? Llegamos a, a la cena. Llegamos a la habitación, el matrimonio, ¿nos vamos a quedar vestidos con la ropa de la boda o vamos a cambiar hacia otras fases de la relación? Después que se van a pasar la luna de miel, ¿la luna de miel para qué? ¿Para seguir vestido? Pues si ya la fase del matrimonio pasó, hay que pasar a una segunda fase de lucha. Pero ¿qué más ojos van a abrir, eh, Luisito? Si ahí todo el mundo sabe lo que hay que hacer ya, todo el mundo sabe que hay una tiranía macabra. Después del 11 de julio todo el pueblo de Cuba vio el error y lo que los comunistas hacen. Ya el pueblo está despertado. Vamos a seguir diciendo que no hay ambulancias si ya sabemos que no hay ambulancia. Vamos a decir que son unos ladrones, ya lo sabemos. Ay, que no hay corriente, nunca hubo. No, que no hay comida, la... nunca hubo comida. Hay que pasar a una segunda fase de lucha. Si no, ¿para qué? ¿Para qué? Si tú te compras un carro en el dealer de los carros, ¿lo vas a tener en la casa para qué? Para no ponerle chapa, ni registro, ni circulación, ni peaje de carretera. Entonces, ¿para qué compraste el carro? Entonces, hay que coger ahora y ponerle una chapa. Y después que te tiene todo eso, hay que montarse para moverse en el carro. Si no, ¿para qué? ¿Qué más van a seguir denunciando? Ya lo sabemos aquí todo. Orlandito TV se llama. El Chile, Orlandito TV. Maestro, cuando pueda. Bueno. Le voy a hablar del problema de la, de, la, de la Trinidad que este muchacho me habló. Y de ahí me voy con Orlandito. Porque él me dijo y me lo pregunto A ver. La Biblia. En ningún momento la Biblia habla de la, la palabra Trinidad en la Biblia no existe. Tenemos que entender algo. Para entender la Biblia tenemos que ir al principio. La misma Biblia revela claramente el principio de todo lo que existe. La Biblia dice claramente, antes que nada, escúchame Ricardo Pérez que me preguntaste esto, esto para ti. Y bueno, el que quiera saber. La Biblia dice claramente, antes que nada existiese, ya Dios existía. O sea, que antes que hubiera mundo espiritual y físico, como lo conocemos, planetas, soles, galaxias, cometas, luna, meteoritos, agujeros negros. antes que existiese todo eso, que es el universo físico con la materia oscura, y antes que hubiese ninguna criatura espiritual en el universo, ya Dios existía. Eso es lo primero que tenemos que entender aquí. Dice la Biblia que Él es el origen de todas las cosas. Todo lo que existe fue hecho por Él y por medio de él, y para él, o sea que lo que existe Dios lo hizo, y lo hizo a través de sí mismo, y fue hecho para él, o sea que Dios aparte de ser el creador, es el dueño de toda la obra del universo, y también es el soberano del universo, o sea que ya estamos entendiendo claramente según la Biblia, que Dios aparte de ser el creador de todo, es el soberano de todo lo que existe porque todo lo que hay fue hecho para él el hombre que hace una casa la hace para él el que se compra un carro se compra para él el que se paga una sopa la paga para él no dice la Biblia que Dios paga una sopa para los hijos no dice que hizo un universo para sus criaturas dice que lo hizo por medio de él y para él dice todo lo que fue hecho. fue hecho por él por medio de él y para él o sea ya tenemos dos cosas aquí una no había nada en el universo y ya Dios estaba. Y si Dios estaba antes de que existiera algo en el universo, eso quiere decir que Dios siempre estuvo ahí. Porque si la materia, según la teoría de la evolución, no tiene, no se crea, la materia no se crea, ni se transforma, ni se destruye, solo se transforma. Este papel fundió un árbol y el árbol es un compuesto de gases que se nutre de los minerales del suelo. Tú coges este papel, lo quema, vuelve a ser gas y otra vez un ciclo que no se acaba. Y si la materia tiene esa condición, entonces el creador que creó la materia es superior a la materia. Ahí tenemos ya eso. Hay un ser que es antes que todas las cosas, que es dueño de todo lo que hay, y que lo que creó vive eternamente por el poder de alguien que es más eterno que esto que creó. Ahora vamos ahí, quiere decir que Dios es, Dios todo lo puede, todo lo sabe y todo lo ve. Se está yendo la gente porque parece que el tema no le gusta, pero bueno, yo quiero quedar bien con todo el mundo. Entonces la Biblia no habla de Trinidad en ningún lado, no habla ni de tres dioses y hay un concepto mal enseñado aquí. Porque la teología no enseña que hay tres dioses. La teología enseña que hay un solo Dios en tres personas. ¿Dónde lo buscamos? Facilito. Mateo 28, Marcos 26, donde cuando Cristo se iba, dio la grande encomienda y dijo: Le dijo: vayan por todo el mundo, haciendo discípulos de todas las naciones, y los bautizan en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces el profeta Zacarías dice en el capítulo 13 de Zacarías y va a llegar un día otra vez en que Dios tenga que volver a ser uno solo o sea, ¿cómo reconcilio yo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con un solo Dios? sencillo porque en la religión judía el concepto del politeísmo no existía. Entonces, los judíos concebían un solo Dios. Y está en Deuteronomio capítulo 5 cuando dice, mire Israel a tu Dios, tu Dios Jehová, uno solo es. Pero ahí, cuando habla de Dios en esa raíz hebrea, usa el plural de Elohim, no usa Dios en singular, habla de un Dios en plural porque está usando la palabra Elohim que significa Dios en hebreo, pero lo usa en plural. O sea, que da a entender de que el Dios que le están mostrando al pueblo judío, aunque es uno solo, ahí la raíz hebrea no habla de un Dios en singular, está hablando de un Dios plural. No habla de Elohim, habla de Elohim, que es el plural de la, de, de la raíz Elohim. Por lo tanto, o se equivocaron los escribas, o es un error de traducción. Y se creyó mucho tiempo que fue así. Hasta que en el año 48. Encontraron los textos del Qumran. En las cuevas del Qumran. Y habían los manuscritos del antiguo testamento. Del siglo segundo antes de Cristo. Y cuando fueron a revisar los originales. Estaba tal y como yo te he citado aquí. Por lo tanto. No podía un pueblo. Que era monoteísta. Cometer el error de utilizar una raíz etimológica de otra palabra para dar a entender de que ahí el, el verbo que estaban usando no era de un Dios singular, era un Dios en plural. Por lo tanto, cuando habla de Dios se refiere única y exclusivamente a un ser que trabaja en una unidad perfecta con un espíritu que no ha sido revelado, con un hijo que fue encarnado y revelado, y como un Dios vedado que nadie ha visto. Pero, que desde la concepción del universo, antes que nada existiese, ya él existía. Y que luego, cuando empezó la creación física y espiritual, ya, los seres espirituales que nacieron, a saber los ángeles, vieron a un Dios, como el Padre, y como un hijo en sujeción al Padre. Y como un espíritu velado que no veía a nadie. Pero tiene su explicación en la Biblia. ¿Por qué? Porque dice Cristo en los evangelios. Que aquel maná que descendió en el cielo. Él dijo, yo soy ese maná que descendió del cielo. Y cuando tú ibas al arca de la alianza. Del pacto de Israel. Dentro del arca. La ley, dice el apóstol Pablo claramente. Cuando explica el santuario. Que la ley representaba al dios eterno al padre y cristo dijo que ese maná que estaba dentro del arca que dios le dijo a Aarón que metiera en el arca como recordatorio de lo que el pueblo pasó por el desierto dijo yo soy aquel maná que cayó del cielo pero también había un tercer objeto en el arca que era una vara de almendro que cortaron y que la metieron en el arca y luego floreció echó frutos reverdeció y echó raíces, un tronco cortado. Pero la Biblia me enseña claramente que la obra del Espíritu de Dios es restaurar en el alma de la criatura perdida y pecaminosa. Dice la Biblia, y el Espíritu de Dios restaura, fructifica, florece, enraiza, y hace que los hijos de Dios den fruto. Los mismos símbolos que tenía aquella vara de almendro dentro del arca. Más adelante el apóstol Pablo explica que el arca era una representación del trono de Dios y del gobierno de los cielos. Entonces, si el arca era una representación del trono de Dios y del gobierno de los cielos, y la, las tablas de la ley representaban al Padre como Pablo bien lo dijo, y el maná representaba a Cristo, y la vara que floreció representaba la obra maravillosa del Espíritu Santo de regenerar, de dar fruto, de reverdecer y de echar raíces espirituales, ahí tienes la concepción de que Dios es una unión perfecta de tres personas en un título divino que se llama Dios he explicado después lo haríamos con más calma los dejo, me voy a la directa de Rajadel, mañana seguimos y que Dios nos bendiga y se apiade de todos nosotros gracias por estar ahí no sabía que Orlandito me estaba invitando a su directa, por eso hice la directa más corta, tengo 57 minutos, bueno una hora Después tocamos el tema teológico a más profundidad porque fue una cosa improvisada pero que más o menos vayas teniendo idea Ricardo Pérez y los quiero mucho y analicen todo lo que les he dicho. Me voy con Rajadel, Orlandito TV se llama su canal.